Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes de enero ha estado marcado por la inactividad parlamentaria en España, pero no todo es política. ¿O oh, sí? Estaremos muy atentos a la inminente celebración de Spanavis, a la ley Mordaza, a la concesión de licencias y a otras noticias de interés que han marcado inicio de este 2022. En el ámbito internacional miraremos hacia países como Chile o Argentina. Visitaremos a Waz Boys, empresa colombiana con licencia especializada en extracciones con solventes. Y, por supuesto, en Top Cultivo, no faltarán los buenos consejos para vuestros jardines. ¡Empezamos! En cuanto a España, hemos empezado el año como acabamos el anterior, con presión policial y judicial a los cultivadores y empresas de CBD, a las asociaciones y con multas desproporcionadas a las personas usuarias. De represión y de ley Mordaza se ha podido hablar en el evento organizado por la Plataforma Ciudadana No Somos Delito, este 1 de febrero en el Ateneo de Madrid. Esta es la jornada por una ley de seguridad ciudadana que garantice derechos y libertades. Partiendo de la presunción de que intentar parar desahucios, que la gente se manifieste sin comunicación previa o si me lo permiten que alguien fume cannabis en la calle, no son problemas de seguridad ciudadana. Pedimos la derogación del artículo 36.16 sobre el consumo y la tenencia en la vía pública, cuya aplicación acumula el 70% de todas las sanciones impuestas. Y también la derogación del artículo 36.18 sobre el cultivo para uso personal, ya que abre la puerta a la arbitrariedad policial y vulnera derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio. Acabemos con la ley Mordaza. ¿Por qué? ¡No somos delito! Seguiremos atentos a la ley Mordaza y a las repercusiones que podría tener su modificación en el evento que se celebrará el próximo día 10 de febrero en Madrid. De represión también algo entienden los compas de Luz Verde, el partido canábico que podría haber amenazada su legalidad burocráticamente desde el Ministerio de Interior por una supuesta inactividad y que el propio partido desmiente. También Juan Manuel Rodríguez, usuario terapéutico que ha visto denegada su petición a la Agencia Española de Medicamento para autocultivar su propio cannabis. Los pacientes siguen sin derecho a un programa de acceso al cannabis, pero sí se han aprobado dos nuevas licencias a dos empresas en Andalucía y País Vasco, y ya son 22. También se ha posicionado a favor de quitar el cannabis de la lista de sustancias prohibidas el presidente de la Comisión Española Antidopaje. Todo esto previo a que dé comienzo una subcomisión de salud que estudiará el tema, pero que posiblemente tampoco se mojará demasiado. A donde sí vamos de cabeza es a las panavis. Sí. 2420, Marihuana Televisión, en caras secas en el ritmo.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 En el último programa explicamos la importancia del pH y os enseñamos un método casero para medirlo, así que este mes nos han llegado muchas preguntas sobre cómo medir y regular el pH. Ahora os vamos a mostrar cómo se mide y regula el pH de la solución de nutrientes para nuestras plantas. Existen distintos sistemas más o menos sofisticados para medir el potencial de hidrógeno o pH. Desde los más básicos, que constan de un reactivo que cambia de color ya sean en forma líquida o con un papel tornasol y que sirven para tener una medida aproximada, hasta los digitales que si están bien calibrados nos pueden dar una medida bastante precisa. Los primeros son más complicados de visualizar en las disoluciones de riego, ya que los nutrientes pueden enturbiar o adquirir coloración en el líquido. Los digitales es necesario calibrarlos periódicamente ya que de lo contrario se desajustan. Para medir y regular el pH en estas disoluciones, primero añadimos los fertilizantes o aditivos y removemos bien. Esperamos unos minutos para que el pH de la mezcla se estabilice y hacemos la medición. Para regularlo, si el valor de este está por debajo de los valores que buscamos, usaremos un producto de pH up o pH más y si está por encima, un pH down o pH menos. Utilizaremos siempre pequeñas cantidades, removiendo, dejando reposar unos minutos, volviendo a medir y repitiendo con el pH up o el pH down si fuera necesario, hasta alcanzar el valor deseado. También podemos hacerlo con productos orgánicos como el limón o el vinagre blanco para bajar el pH o el bicarbonato sódico para subirlo. Como vemos, regular el pH de nuestros riegos es sencillo y conveniente. La siguiente pregunta de hoy también nos la habéis hecho varias personas. ¿Cómo podemos medir y regular el pH de nuestro sustrato? Al igual que con el riego, podemos medir el pH del sustrato de una manera sencilla. Los sustratos orgánicos interesa que tengan un pH neutro de alrededor de 6,5 para el cultivo de la marihuana. Podemos medir el pH de sustrato utilizando medidores digitales específicos para el suelo o preparando unas muestras y utilizando nuestro sistema habitual de medir el pH en los líquidos. Para ello, tomamos varias porciones del sustrato de distintas partes de la maceta o el terreno. Agregamos agua destilada hasta cubrir la muestra del sustrato, removemos, la dejamos reposar unos 5 minutos y medimos el pH del líquido. El agua de la muestra debe ser destilada con un pH neutro. Si usamos agua del grifo, esta suele ser alcalina, afectando a la medición. Y si es agua de lluvia, tenderá a ser ligeramente ácida. Otra opción menos precisa será recoger el agua que escurre la maceta después del riego y efectuar en ella la medición. También podemos saber si la muestra de sustrato es alcalina o ácida añadiendo vinagre. Si el sustrato es alcalino, el vinagre que es ácido reacciona produciendo burbujas. En cambio, si el sustrato es ácido o neutro, no se producirán. De la misma manera, podemos utilizar bicarbonato sódico que es alcalino y producirá burbujas ante un suelo ácido. Si la muestra es neutra, no reacciona ni ante el vinagre ni ante el bicarbonato. Podemos regular el sustrato con el agua del riego. Por ejemplo, si el pH del sustrato está en 8, podemos bajarlo con un agua que esté a 5,5 o 6. Y al contrario, podemos regar con un agua con pH alcalino para subir el pH de un suelo ácido. Esto solo podemos hacerlo en unos pocos riegos, no conviene hacerlo en más. El ajuste del pH no se produce de forma inmediata, sino que su valor se irá regulando a medida que reguemos. También podemos utilizar acondicionadores como el azufre, la turba o el compost para bajar el pH de un suelo alcalino, o piedra caliza pulverizada, caldo lomita o cenizas de madera para subir el de un suelo ácido. Esto lo deberemos de hacer con varios meses de antelación, cuando preparemos el suelo de nuestro próximo cultivo. Ahora ya sabemos medir y regular el pH de nuestro sustrato. La última cuestión de hoy nos la envía Aritz, desde Bilbao, y quiere que le aconsejemos una variedad que tenga aromas dulces. Hola Aritz. Hoy vamos a hablar de una variedad de la línea americana de Buda Seeds, la Buda Autoskids, que destaca por sabores dulces y afrutados. Buda Autoskids es una variedad que destaca por sus notas a bayas, mango y pomelo toda una golosina que será apreciada por los paladares más golosos y amantes de las genéticas dulces con sabores afrutados. Esta variedad indica es un guiño en toda regla a los famosos caramelos americanos Skittles. Pero como todos los dulces, conviene no abusar porque su efecto comienza en un golpe rápido para desembocar en una relajante sensación corporal. A diferencia de los subidones propios de una Indica, Auto Skit se conduce a un estado de serenidad y de felicidad absoluto en el que puedes permanecer tan a gusto durante unas horas. Es una planta discreta en altura, ideal para cultivos soft en indoor. Se cosecha en unos 70 días desde la siembra, produciendo entre 450 y 550 gramos por metro cuadrado en interior, con ejemplares de entre 70 y 350 gramos en exterior. Es una planta muy resistente que no requiere cuidados en exceso, por lo que es indicada tanto para principiantes como para profesionales. Produce múltiples cogollos prietos y resinosos que Buda seeds recomiendan curar durante al menos un mes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 Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. Ahora sí que sí, hermana. Top más de Top Crop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. Mientras la regulación avanza en Estados Unidos, el sector se ve paralizado y al borde de la crisis por dificultades de financiación para las empresas. La política bancaria, la falta de apoyo estatal, la recarga de impuestos y las regulaciones excesivas provocan que los precios al por mayor se desplomen, los grandes pierdan en la bolsa y los pequeños productores puedan desaparecer. En Argentina ya tienen permiso para cultivar y transportar flores y aceites más de 33.000 personas, según el registro del programa de cannabis medicinal que se habilitó hace menos de un año. Entre ellas se encuentran tanto las personas usuarias de cannabis medicinal como los cultivadores solidarios que producen para estas. El registro permite tener hasta nueve plantas en floración y sin límite en plántulas o esquejes y transportar hasta 180 mililitros de aceites o 40 gramos de flores secas. Cuando se vendía cannabis en, en las farmacias, eh, antes de que el petróleo digamos, diera origen a toda la industria farmacéutica que el presidente Ronald Reagan y Rockefeller y crearan esta industria farmacéutica que hoy nos beneficia tanto que gracias a ella pudimos hacer millones de cirugías eh, y, y, y procesos importantísimos pero que en el uso crónico en el uso crónico vemos un daño importante a nivel físico especialmente cuando, cuando queremos tratar y mejorar sintomatologías como decía Sara en los pacientes eh, oncológicos o en los pacientes con dolor o ¿Y, y, qué? y en los pacientes por, con epilepsia también, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hace 100 años se dejó de utilizar, se, no, no hubo investigación científica, no hubo desarrollo eh, científico sobre esa área que se prohibió, absolutamente prohibida. Entonces, eh, entonces inclusive estaba prohibido eh, eh, eh, investigar. La iniciativa popular que analiza la Constitución ahora, promovida por la congresista y exdirectora de la Fundación Daya, Ana María Gazmuri y secundada por 43 organizaciones activistas, ha reunido miles de firmas en Chile para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar. Esta iniciativa puede representar el catalizador que impulse el derecho al autocultivo con el nuevo gobierno de Gabriel Boric. En México se espera que este mes de febrero la ley federal para la regulación del cannabis sea prioritaria para los legisladores, así que estaremos a la espera de noticias. Ahora nos vamos a Colombia, vamos a visitar una empresa legal que se dedica a las extracciones, principalmente con solventes, y que también se dedica a formar a profesionales de distintos países, Wax Boys, un claro ejemplo del camino que aún hay que recorrer en muchos lugares. Nosotros realizamos en este laboratorio todo tipo de extractos, realizamos desde extractos tipo cerosos, eh, también conocidos popularmente como el wax, y realizamos también aceite de grado farmacéutico y aislados para poder realizar preparaciones farmacéuticas y cosméticas. Usamos el butano ya que al ser un solvente apolar a, arrastra com, eh, pues, eh, canabinoides y compuestos que podemos aprovechar de la planta de cannabis y deja atrás algunos compuestos no aprovechables son los llamados inactivos, tales como la clorofila, por ejemplo. Es esta la razón por la que una extracción con butano tiene un color ámbar amarillo y no un color verde oscuro en contraste con otro tipo de solventes. De, este, de esta manera, con el, la utilización de este tipo de solventes, nosotros obtenemos diferentes texturas y extractos, que es una de las ventajas además de ese tipo de hidrocarburos y es que nos permiten encontrar diferentes tipos de texturas y estos diferentes tipos de texturas son agradables a diferentes tipos de pacientes y consumidores finales que pues buscan una amplia gama de resultados para que puedan recibir a sí mismos su medicina. De esta estación de extracción contamos con un extractor de hidrocarburos de dos libras. Este es donde realizamos la extracción del material vegetal. Eh, tenemos un horno de purgado con un motor de vacío de diafragma en el cual purgamos el solvente que utilizamos para el proceso de extracción y de allí de este horno tenemos estos diferentes resultados. Luego de la parte de la extracción, viene la parte de la concentración. En esta parte de la concentración, normalmente se recuperan los solventes que se usaron para el proceso de extracción. Para eso, normalmente, si, si estamos utilizando un sistema de extracción en etanol, debemos recuperar el etanol y para ello utilizamos un roto evaporador, que es esta máquina que tenemos acá. Consta de tres partes en esencial. El rotovaporador en sí mismo que tiene un baño de maría y el condensador un motor de vacío y consta también de un chiller que es un recirculador de agua y además refrigerante que refrigera el agua para condensar los vapores desprendidos del sistema. Lo único que nosotros hacemos para trabajar con el sistema es simplemente encender el motor de vacío, poner el líquido que vamos a concentrar y llenar el sistema. Una vez el sistema esté lleno, podemos cerrar la válvula, cuidamos el goteo. Modificamos la altura del elevador para que entre en contacto el, la superficie de vidrio con el aceite, con el agua caliente del baño María. Y empezamos con la acción de giro. Lo que ocurre aquí básicamente es que el vidrio caliente y la acción de giro del mismo aumenta la superficie de contacto del aceite con la parte térmica caliente del vidrio. Y esto fomenta la evaporación, haciendo que las moléculas de etanol dentro de la solución se evaporen más rápido y empiecen a recorrer el camino de condensación. Una vez se encuentren con el frío del condensador, sean recuperadas las moléculas en estado líquido en este contenedor. En ese proceso, nosotros concentramos el etanol para recuperarlo y poderlo reutilizar a futuro. Y acá terminamos con un aceite o un extracto de espectro completo que puede ser utilizado en preparaciones veterinarias o cosméticas o puede pasar a un proceso de refinamiento mucho más avanzado en donde vamos nosotros a destilar y en este destilador vamos a destilar el aceite de espectro completo que obtuvimos de nuestro roto evaporador. De esta manera, luego de destilarlo, obtenemos un aceite que puede llegar a ser un aceite de grado farmacéutico luego de procesos de filtración y de remediación de pesticidas y contaminantes. Es de esta manera en la que obtenemos aceite de grado farmacéutico que puede ser usado por pacientes de manera segura. También ofrecemos un servicio de educación. Nosotros enseñamos a, a los demás extractores, eh, les enseñamos las técnicas de extracción con hidrocarburos, extracciones con etanol, eh, recuperación del solvente, concentración, refinamiento del aceite hasta el grado farmacéutico y cristalización, son los, eh, pues las clases que nosotros damos aquí en el laboratorio. Ya también además de los procesos de extracción, llevamos cinco años dando clases de extracción eh, con un proceso llamado Wax Boys College y pues ya tenemos más de 50 alumnos en, de hecho alrededor del mundo, casi todos en Latinoamérica, de, han venido acá a nuestro laboratorio, gente de Perú, de Chile, de México, de Uruguay, de hecho también de España y de Argentina, a nuestro laboratorio a aprender procesos de transformación de cannabinoides. La situación de la industria en el país, pues la veo con un panorama favorable, la veo con un panorama muy bueno respecto al mercado internacional, pero sí creo que necesitamos eh, más incentivos y necesitamos más libertad en lo que podemos hacer. Colombia tiene un potencial muy grande dentro del mercado medicinal y recreativo a nivel internacional. Pero lamentablemente todos los problemas de politiquería y lobby han puesto trabas a los procesos de la legalidad. Nosotros en el cannabis siempre hemos estado en un lugar gris entre la legalidad y la, il y la ilegalidad. Y hay muchas personas que queremos trabajar 100% del lado legal, como por ejemplo en nuestro laboratorio. Siempre hemos mantenido una consigna de legalidad en nuestro trabajo. Lamentablemente esto se ve truncado por decisiones gubernamentales, entonces necesitamos que las certificaciones y los procesos para poder trabajar con cannabis medicinal sean un poco más laxos. Eh, esto ayudaría y fomentaría la creación de nuevas empresas, generaría mucho más empleo y, e incluso generaría un ingreso muy importante para la nación. Los impuestos que genera el cannabis pues, a nivel internacional se ha visto que generan un ingreso muy grande y ese ingreso puede ser aprovechado a nivel de Latinoamérica, ni siquiera solo en Colombia. En Colombia tenemos la peculiaridad de que existe una ley desde el año 2015 que es mucho antes que otros países como por ejemplo México, pero la rapidez con la que la legislación en otros países ha ido avanzando ha hecho que nos cojan ventaja otros países de Latinoamérica respecto a Colombia. Digamos México empezó con una legislación medicinal el año pasado y ya hoy en día ya despenalizaron totalmente el consumo recreativo, entonces van avanzando a pasos muchísimo más agigantados y mucho más rápido que aquí en Colombia.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 Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas. Y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrient. El pasado diciembre pudimos disfrutar en Madrid del Trivial Canábico. Ahora atentos porque el divertido show llega a Barcelona. ¿Te apuntas? Yo los que otro se han fumado uno, ¿va? Yo. Y estaba todo lleno de gente respetable, importante, gente muy digna. Estaba Pablo Casado. Oh, oh, oh, oh, oh. porro mío. Qué bueno está. Dicen que es droga. Uy, uy, uy, atención. Ella ya lo tiene en la mano. Ya lo tiene en la mano ella. La cosa se fue complicando y es que hijo de puta un día me viene. ¿Tú fumas marihuana? El trabajo en media sed. Primera pregunta. ¿En qué película de Tarantino se hace un guiño al cannabis con varios relojes que marcan las 4 y 20. Vale, la primera, creo que la primera que ha levantado la mano… Yo soy Eva Cabeza, yo también fumo. ¿Cómo no voy a fumar marihuana? O sea, bueno, tranquilos los hombres que habrá algún momento del monólogo que ya veréis que hablo un poquito más lejos. Mónico Hagel, 100 años de injusticia, no hacen derecho. Por supuesto, atentos a todas las news que surjan sobre la esperada edición de Spannabis los días 11, 12 y 13 de marzo. Entra en su web y reserva tu entrada. Además, vuelven las batallas de freestyle en las 420 Backyard Battle, el mismo día 13, y el día 10 el ICBC Congress. Y del 4 al 6 de febrero se celebrará en Medellín, Colombia, el Congreso y Copa Primavera, que contará con seminarios avanzados sobre el cannabis medicinal e industrial, y donde se podrán catar las mejores muestras de cosechas colombianas. Y recordad nuestro sorteo de Twitter, daos prisa que se termina. Esta semana queremos dar la bienvenida a nuestros amigos de FastBuds Seeds a la familia de Marihuana Televisión. Para celebrarlo vamos a sortear tres kits de cultivo entre nuestros seguidores. Cada kit incluye semillas FastBuds por valor de 100 euros, además de un montón de regalos súper molones. Búscalos en Twitter, sigue todos los pasos y cuéntanos los beneficios del autocultivo. ¡Suerte peña!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 Suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cáñamo, a hilamarihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto.